Estamos hablando de Pablo Milanés, este artista cubano que había abandonado Cuba en los últimos años. Porque acá se mezclan dos cosas. Eh, un gran artista, como bien vos decías, un representante de la nueva trova cubana. Pero además, eh, un militante de la Revolución Cubana. Uh -huh. Un militante muy potente de la, de la Revolución Cubana, que tuvo dos etapas muy marcadas. Claro. Uno, toda la primera etapa, a favor... Uh -huh. De la revolución cubana Y en los últimos años Se puso en contra de Fidel Castro Lo cual, eh, eso lo llevó a tener que abandonar La isla de Cuba Y estaba viviendo eh, Sus últimos años allí en España De hecho, ayer falleció a los 79 años eh, En ese país En la península ibérica uh -huh. eh, Realmente un autor Extraordinario Uno de los grandes poetas Que tiene la música del mundo o sea, Junto ¿no? con Silvio Rodríguez este, Claro ...de los procesos revolucionarios... Silvio Rodríguez se ha mantenido firme... ...en sus condiciones... Sí, en, ¿no? su, ...en su postura, exactamente... ...pero en los últimos años... Eh, ...Pablo Milanés... Eh, ...habló un poco de... Eh, ...el fracaso... ...¿sí? Eh, ...en los últimos años de la revolución cubana... Uh -huh. ...de que había fracasado el modelo... ...no la revolución, sino el, el, la, la el modelo... ...tras ¿verdad? la caída de la Unión Soviética... La revolución, ...allí vino un cambio enorme... ...dentro uh -huh. del comunismo en el mundo... ¿no? Eh, ...entonces eh, cambiaron muchas posturas... ...entre ellas las de, la de, la de Pablo Milanés... ...que se había puesto en contra uh -huh. de Fidel Castro, ¿no? Bueno, obviamente eh, una música o letras... ...totalmente cargadas de política... ¿eh? ...por todo, eso hacemos esta referencia... Todo, ...a la revolución Muy simbólica, cubana, ¿no? Totalmente. Tanto la de Pablo Milanés como la de Rodríguez, uh -huh. ¿no? Eh, así que bueno, de la despedida a este gran artista... ...más allá de lo político que puede uno estar o no de acuerdo con su pensamiento, sí eh, autores extraordinarios y la trova cubana que sigue dando que hablar hasta el día de hoy, ¿no?